Hola, ¿cómo están, amigas, amigos de la Mesa Robótica? Los eh, saludo con eh, mucho afecto, con eh, un recuerdo muy emotivo y, sobre todo, con mucho compromiso y, y a gratitud por haber eh, embarcadonos juntos en este sueño que era buscar la instancia de aprendizaje, de compartir, de diálogo sobre un tema tan apasionante y tan de futuro como es la robótica. Hoy en día ya no estoy eh, en el Congreso Nacional pero quiero agradecer de manera muy especial a la Biblioteca del Congreso Nacional, a nuestra coordinadora ejecutiva, que es el alma de esta mesa, a Sofía Calvo. Agradecer al rector de la Universidad de O'Higgins, Rafael Correa, a la Universidad como institución, al profesor Rodrigo Berchae. También quiero agradecer a la Embajada de Japón, que nos ha acompañado en este sueño. Pero especialmente quiero agradecer a cada uno de ustedes que han dado vida. Ustedes no se imaginan todo lo que aprendí en esta instancia. Quisimos generar un espacio de diálogo, de comunicación, de conocimiento y yo creo que se ha dado y ahora la idea es poder seguir impulsándolo quienes toman el bastón en esto. Así que agradecer y mi compromiso con ustedes. Un abrazo grande.